Mis campeones, no es posible que uno no pueda salir con tanta inseguridad. Aquí en mi casa me siento en una jaula. Miren, y bien bonita la jaula. Sí, me siento en una jaula.